Mi nombre es Mari me doy un cabezazo, dos o tres y salto Todos y más todos y más todos. y ¡Blof! ¡Blof! Pues me meto en este ¡Mamma mía! Me ha tocado el hormigón. Me lo pienso gastar en... Here we go Y más puntos que ya casi estamos salto, salto, salto, No puedo pasar, no puedo pasar, no puedo pasar, no puedo pasar, no puedo pasar, no puedo pasar, no puedo pasar, no puedo pasar, no puedo pasar, no, no, no, no, no. Pues he pasado Voy tan rápido que me permito ir hasta andando Yipi, salto y salto al champiñón Hop, hop, hop, salto más más monedos Yaaan Y que no me sea difícil, cojo otra moneda Toma, eso más monedos Esa es se acepta Y ahora a las plantas piranhas Estoy mamadísimo ¿Pero qué es esto que se mueven cosas tú? ¡Qué mierda, Y llega Mario al mundo número 4 Pegando un salto, hacia atrás saltando la piraña Cogiendo una moneda, después cogiendo más monedas Intentando correr a otra velocidad Aunque a veces se para por un bug, un dicho lo que sea Sigue saltando, lo tiene en el punto mira Al nubo, lo va a matar, estoy seguro En 3, 2, 1, salta ya Mario Mata lo que sé que viene, va Y baja después de ese pedazo de quien Sigue saltando para conseguir llegar Hasta el final, otro par de saltos Y ha llegado de nuevo Mario, rompe esa piedra Tú puedes con ella ¡Tío, está chiflado, ¡No me deja hablar! ¡Voy <tose> tan rápido que me permitirá hasta andando! dando. <tose> ¡Yipi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, aquí me voy a enfrentar a varios enemigos, los cuales estoy matando con bastante gracia. No me caigo por estos sitios que veíais hace un momento. Las pirañas no me hacen daño porque llevo chetos. Y en fin, si me viera Valve me bañaría, pero este juego no es ni de Riot. Así que, mirad, esta tarde me he puesto un tanga de flores y me sentaba de maravilla. De verdad. En serio, no es coña. O sea, es que comentar la partida es demasiado mainstream. No sé qué más puedo ofreceros aparte de esta agradable conversación Supongo Joder, esta pantalla no se acaba nunca, venga ya coño Al fin eh... Soy un ninja, no hay bebé ¡Bla, bla, bla, bla! Tengo que se me había olvidado comentar la partida salto este tío y salto una bola de cañón luego voy por arriba por abajo, sigo saltando como siempre y matando enemigos y haciendo mis cosas de Super Mario esas cosas que todos queréis hacer y nadie os podéis hacer porque esto ni siquiera es una partida de speedrun normal, es un TAS y los TAS son como son, ah, pero si ya he llegado soy un ninja, nadie me ve uh. Uh. Y has fijado que estas pantallas se repiten más que el impacto bueno de Pikachu Y los desarrolladores solo me dejan saltar y saltar para matar a mis enemigos Aunque ellos tengan armas de fuego, de gran alcance, o cañones, o alas, o varias cosas más que todos los tilesets son iguales, los muros, los suelos, las nubes, todo es igual Y yo sigo cargándome mis enemigos, saltando y cargándolos Compa yo ahora mismo, sigo corriendo, y había un bloque ahí, invisible y sigo ahí ¡Eh! ¡Soy otra vez un ninja! Joder macho, este chiste ya huele, eh Y todo, madre mía, loco que vendrá una Pantalla llena de agua o algo así Yo sigo corriendo y matando enemigos y a ver si me cago En la lava o no me caigo, no, no me caigo, pero si me tengo un tubo Donde viene una piraña y no pasa absolutamente nada porque la salgo otra vez Y vuelvo a correr Y sigo corriendo y saltando que es lo único que puedo hacer Y mira que truco más bueno y... Y sigo en el mismo mapa, todo gris, como un mundo gris, pero no ha pasado porque hay peces voladores y me meten en tu Pero No puedo respirar, Me habían dicho que aquí había buzos, pero. ¡Pero De vuelta al mundo gris, donde puedo coger a Pitch! Oh, yo que sé qué, porque este tío es muy verde y me lo he cargado Adiós, a la lava muerto Jejejeje je, je, je. pe, pe, pe, Pero, ¿tú quién eres? ¿Dónde está mi amigo el champiñón? Esto no me parece ni medio normal, ¿eh? No me parece ni medio normal ¿Cómo que estoy acabado? ¿Dónde está el champiñón? No lo he visto en todo este rato Tiene que decirme dónde está mi princesa Además, tu boca no es una boca de princesa Es una boca de besojo ¿Dónde está el champiñón? Yo quiero un champiñón ¡Ah!